...56 minutos pasan de las 4 de la tarde... ...estamos descubriendo música nueva también... ...nos permitimos esto en el amplificador de día miércoles... ...nueva ¿sabes? para nosotros... ...claro... ...claro que sí... Eh, ...seguimos con la agenda amplificada... ...y este sábado primero de octubre... ...hay un fechón en Ciudad de Gatos... ...ahí en 17 y 71... ...a partir de las 9 de la noche... ...va a estar presentándose... ...Pablo Caputo... ...junto con su banda... ...y por eso decidimos llamarlo un rato antes ahora en el ampli y charlar con él para que nos cuente de cómo va a ser la fecha en ciudad de gatos hola pablo estás ahí hola cómo andás? todo bien sí, sí. todo bien todo tranquilo bueno me alegro cómo te estás preparando para la fecha del sábado full banda bueno bueno con todo con todo o sea la verdad es que sí mucho preparativo voy con toda la banda eh, nada, vamos con todo el staff técnico también O sea, vamos a presentar un show con, con, todo, con visuales, con puesta en escena Con todo, así que la verdad es que muy cebado Con ir a tocar a La Plata Es la segunda vez que voy a La Plata Así que nada, estoy como muy entusiasmado Y eso, voy con toda la banda Así que nada, y con ganas de tocar ya Anteriormente, no, ¿dónde te habías presentado, Pablo? Presenté hace unos años En Rey Lagarto Ah, bueno, el lugar que ya ahora Tiene otro nombre y otra disposición eh. Sí, sí, sí Sí, hace, hace tipo, no sé, cinco años, no me acuerdo cuándo fue, pero sí, fuimos a tocar en esa época, ahora obviamente estoy con otra formación, sí. otro momento también, pasaron algunos discos en el medio también, ¡Claro! Así que, na nada, contento de ir ahora, porque la verdad es que estoy, estoy muy feliz con la banda que tengo ahora, o sea, somos cinco en escena y, Bien. y, y nada, se suena todo, nada, con ganas de que, que, que, que también el plan era salir un poco de, de acá de Capital y empezar a volver a girar por, por Gran Buenos Aires, ir a La Plata, o sea, hay gente allá en La Plata que sé sí que, que me escucha, entonces nada, sí. me van a ir para allá. ¿viste? ¿Conocés Ciudad de Gatos? ¿Ya viste alguna vez? Aunque sea, no a tocar, pero... No, no, no conozco, no, no nunca fui. Uy, pero... te va a encantar. Dicen que, dicen que está bueno. Te sí. va a encantar, la verdad, es alucinante, eh, así que seguramente va a ser una buena noche. Pablo Caputo vi, vi, que tiene, vi, vi que tiene una gran pantalla Que está bueno. Sí, no sí, compro. sí No, además Vienen del, encima al fin de pasado Hicieron un fiestón Coparon todo, todo el barrio Más o menos Lo vi, lo vi Lo vi <risas> Sí, lo vi Un montón de gente Todo bueno Estamos en comunicación Con Pablo Caputo Él es músico Productor argentino También componiendo E interpretando canciones eh, Tiene más de cuatro Discos de estudio EP, singles todo allí en plataformas digitales, ya estamos compartiendo algunos de sus videoclips. Muchos videoclips, la verdad. Y YouTube. Eh, y estamos... Sí, 16 eh, videos. Exacto, contanos eso, que, porque no hay gente al, eh, que apueste tanto quizás al audiovisual hoy en día, ¿no? Hacen un videoclip, viste, pero cuesta, la verdad. Y vos veo que en tu, a lo largo de todo tu, tu trabajo estás apostando bastante fuerte a eso. Sí, sí, digamos que sí, digamos que es del... Tercer disco, más o menos, eh, y especialmente desde el cuarto, como que decidí... O sea, todos los, todas las canciones tienen tienen su lanzamiento, tiene su video, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, el cuarto disco, que fueron ocho canciones, todas tienen videoclip y, digamos, fue saliendo de a uno, ¿viste? Uh -huh. eh, y, y lo mismo pasó ahora con estos últimos tres lanzamientos, que ya son del quinto disco, también ya vienen con video. O sea, es como, ¿viste que ahora se usa como que sacás un single y le sacas con el video? Y bueno, ahí vamos... Yo soy un artista independiente, digamos, voy buscando la manera de hacerlo posible también, ¿viste? A veces eh, te alcanza el presupuesto, a veces no te alcanza claro. y también te la tenés que rebuscar y la creatividad y buscarle la vuelta. Hay, algún, hay algunos videos que los he hecho con filtros de Instagram. No. <risa> hay un video de tus ojos, sí. si querés buscarlo, que es, está, está hecho con un filtro de 8 milímetros de, de, de Instagram y sí. la verdad que quedó re bueno, o sea, es, es buscarle la vuelta para, claro. para, para crear, ¿viste? Me encanta, me encanta ahí la, la imaginación justamente bien, eh, bien despierta para crear estas cosas. Bueno, Pablo, contanos, eh, estuvimos escuchando un poco de tu música y es bien popera. Hoy en día, en tu formación actual, que vos decías que estuviste cambiando a lo largo de los años, eh, ¿cuáles son las influencias que vos tenés para generar la música que estás generando, por lo menos en este, en este, momento? En este momento? En este momento, quizás más... No sé, como, estuve más para el lado de serati con él, si se quiere, Bien. o más para ese lado, más pop, ochentas también, un poco, o mm -hmm. sea, quizás más eh, los últimos singles, pero, qué sé yo, hay de todo en mi música, porque hay desde pop hasta rock hasta funk, hay un tema medio de rap, hay baladas, o sea, es como que hay de todo, yo crecí escuchando, no sé, desde Spinetta, Ilya Kuriaki, Sedati, eh, no sé Bandas internacionales, me gusta Lani Morissette Me gusta Jamiro, pues no sé, como que escucho de todo ¿Entendés? Uh -huh. y, y bueno, va saliendo lo que va saliendo O sea, a veces me pasa que también es como me Es difícil como Encasillarme o decir, che, hago esto Porque, qué sé yo, el primer single de este año Que fue, se llamó Mariposas, que fue una balada Con piano, que me separé Tipo, <risa> me <salió> una balada <risa> Tipo así, con, con orquesta Con cosas así, y bueno <risa> Fue eso, ¿entendés? Y después, qué sé yo, el año pasado el single Era un single re bailable, re -funk, ¿Entendés? O sea, re para arriba Y bueno, y así, es como que Voy mutando y la que me va saliendo La voy plasmando A veces digo, bueno, tendría que como establecer Como un orden, pero no, la verdad es que no pasa Y pasa saliendo lo que sale, igual hay un hilo Conductor entre todas las cosas, ¿viste? Hace un ratito escuchábamos Mágica Ahora lo que está sonando es ese eh, grupo bien popero, bien indie Bailando demasiado Has, eh, Tus canciones han sabido estar también catalogadas allí en plataformas digitales Como eh, Lo Mejor del Indie, Indie Argentina y demás eh, Más allá de eso, eh, los géneros, eh, lo, lo mencionaba recién Atraviesa un poco de todo este último material Que se llama Canciones para Volver a Voz ¿En qué fue inspirado esta, este material Long Play de ocho canciones? Mira, este cuarto disco, el cuarto disco fue es el disco quizás más indie de todos, ¿viste? Mm. Eh, los, los cuatro primeros temas lo, los laburé con Pablo Jiménez, que es eh, el violero del zar, ¿viste? Sí. Eh, que, es, que es amigo mío, y bueno, nada, de hinchelo huevo para que me produzca cuatro temas. <risa> Terminamos <risa> produciendo cuatro eh, me produjo cuatro temas. Con esa impronta un poco más indie, de hecho, creo que había grabado Guille Salor, grabó Iñaki de Banda Los Chinos, bueno, Pablo grabó los bajos, algunas violas, o sea, produjo algunas canciones. Entonces, como que tiene esa impronta más indie, ponele. Y después, un poco seguí por ese lado, los otros cuatro temas, ahí ya los produje yo y como que fueron un poco más poperos, más rockeros. Eh, he salido este bailando demasiado Pero eso ya es producción mía y Inclusive yo hago la mezcla y el máster también de las canciones O sea, en pandemia me puse a estudiar Y como que le, em se le empecé a meter rosca a eso Entonces hago toda la producción eh, Y bueno, y ya después Este año, es me medio esa que te decía recién Es como medio la que pinto, o sea, incluso esa balada ah, claro. <risa> salió como un tema medio rockero Popero con alguna... Cuestión media ochentosa en el audio, sí. y, y bueno, y eso. Pero digamos, canciones para volver a vos, sí, y fue como un disco un poco sí. más indie con respecto al anterior que fue 33, que era un poco más pop cerati, ponerle una cosa así. Ahí va. Por ponerle algún estilo, claro, sí, no, sí, Pero sí, no sí. es que es eso, justo, exactamente. Bien, eh, está bueno también conocer ahí gran parte de este material Y cómo también lo define el propio artista a sus eh, canciones Estás en redes sociales para que te busquemos allí En plataformas digitales, lo podemos encontrar Pablo Caputo con doble T eh, Material para escucharte lados. en pues, todos lados, es todos lados. <risa> fans, eh, ¿no? Estás en todos lados Y este no, no. sábado, primero de, octubre, primero de octubre Vas a estar aquí en la ciudad de La Plata En Ciudad de Gatos, más precisamente a la, Ahí oh, que quedan... 17 y 71, a partir de las 9 de la noche va a abrir la noche ah, Pirrero. Eh, Pablo, te, pregun te preguntamos cómo sigue la gira después de la presentación en La Plata. Mira, eh, estoy acá justo con mi manager que me va a confirmar, ¿sale Suipacha o Mercedes? <risa> es muy probable, bueno, eh, o sea, tocamos ahora el primero en La Plata. Sí. Después mm. este seguramente este mes vamos a tocar a Suipacha y a Mercedes. Eh, y después hay una fecha a fin de año en capital, confirmada, que es en el Roxy, el viernes 9 de diciembre. Eh, por ahora tenemos eso, o sea, seguramente haya alguna cosa más, pero no está confirmada todavía. Bien, eh, llegan preguntas acá con respecto al indie latinoamericano, que hay en ese radar musical en las playlists de Pablo? ¿Qué, qué, qué recomiendo? Sí, ¿Qué artistas o bandas que escuches en tus playlists. Yo... Bueno, qué pregunta. Mira, hay una, una piba que me gusta mucho que se llama Rubio, que está en Chile, que es chilena, que me encanta lo que hace. Es como una, es como un pop medio electrónico, así, medio Bjork, no sé. Mira, eh, eso, eso me gusta mucho. Pero ahora de latinoamericano, no sé, a ver qué más puede ser. Eh, es una buena recomendación. No, esa, no, no, nos gusta. Eh, así que lo, lo, lo incorporamos a nuestro radar. Y lo tendremos allí porque también preguntaban, bueno, cómo sigue la gira y si pisarías los escenarios de América Latina. Tenemos una compañera ahí que boga por la música argentina en los diferentes países de nuestra América Latina. ¿Quién? ¿Quién? Perdón. Eh, tenemos nuestra compañera productora que boga, digo, por eh, los artistas presentándose en los escenarios de América Latina. Así que nada. Esperamos que pronto no, sí, puedas. Pronto. Sí, bueno, o sea, la idea también para el año que viene, ojalá que se pueda dar todo y se alinee el cosmos. Uh -huh. O sea, como que hay ganas de ir a, a México también, ¿viste? Sí. Pero bueno, se tiene que alinear el cosmos. Bien, bueno, esperamos, Todavía. esperamos que suceda entonces. Pablo, te agradecemos bueno, por estos minutos para El Amplificador y nos vemos allí el sábado en Ciudad de Gatos. Dale, nos vemos ahí. Che, gracias por la nota. Y bueno, creo que me habías preguntado las redes, que justo se cortó el audio, es, es Pablo Caputo con doble T. Sí. O sea, me pueden buscar en, en Spotify y en Instagram, en todos lados. Perfecto. Allí estaremos. Abrazo grande, buen show. Gracias, un abrazo. gran abrazo, gracias. Pablo Caputo, en el aire de Radio Estación Sur de la 91.7, Caputo con doble T. Así lo pueden encontrar en redes sociales, en plataformas digitales. Prendí la radio. Subir el, el volumen. El amplificador se enchufa a Radio Estación el Sur. Amplificador se enchufa a Radio Estación Sur. FM91.7